Y mi teléfono que estaba encima de la mesa, entonces él eh, en lo que me saca la, la cartera de, de, de bolsillo, también agarró el teléfono y se lo llevo. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en el 24 de abril. Yo prácticamente vine a, a reportar la cédula porque no se consigue nada de ninguna forma cuando uno exige algo.